Hola, en la semana 5 nos estamos ocupando acerca de cuidados, de prevenciones, de comportamientos que son esperables o de los cuales tenemos que hacer conciencia para sobrellevar mucho mejor eh, esta cuarentena, este estado de cuarentena completamente difícil, complejo para las familias, para los grupos y para las personas que viven solas. Eh, y también, claro, para aspectos muy puntuales y muy específicos, como hemos conversado en otros momentos de esta misma semana. Para seguir profundizando algunos de estos aspectos, vamos a conversar y saludar al mismo tiempo a Nelly Bustos, licenciada en Nutrición, Magíster en Nutrición Pública y Doctora en Nutrición y Alimentos, académica del Instituto de Tecnologías de Al del Alimento, el INTA, de gran prestigio por cierto nacional e internacional eh, dependiente de la Universidad de Chile, donde ha desarrollado distintas investigaciones en el área de la salud primaria y también del siempre complejo tema de la, educa de la educación alimentaria, particularmente en el mundo escolar, ¿no? donde tenemos eh, alarmantes porcentajes de obesidad, como hemos sabido, entre otras cosas, gracias a los informes y a los estudios que se realizan en el INTA. Eh, estimada Nelly, en nombre de la Universidad Abierta de Recoleta, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros y que compartas con nosotros esta conversación sobre un aspecto tan relevante de nuestra vida y particularmente en tiempos de pandemia, ¿no? Por supuesto, muchas gracias a ustedes por la invitación. Yo feliz de, de poder compartir con todos y todas eh, algunos eh, temas relevantes en relación a la alimentación en este periodo de confinamiento y de pandemia. Eh, muchas gracias, Nelly. Yo te haría una primera pregunta. Eh, ¿Qué cambios de, en la alimentación se han producido a tu juicio y que serían los principales durante la pandemia? ¿Y cuáles son esperables de esos cambios que se han producido y cuáles son desaconsejables, ¿no? de, si se han okay. asumido como tales? ¿no? Yo creo que lo primero tenemos que contextualizar lo que está sucediendo en nuestro país. Eh, hay dos realidades muy distintas en donde eh, el tema del confinamiento y la pandemia para algunas familias se traduce a adquirir sus alimentos de una manera distinta, a compartir en familia actividades eh, domésticas como el cocinar, como reencontrarse nuevamente eh, con, con la preparación casera de ciertos alimentos, en buscar cómo se prepara el pan, cómo se preparan eh, platos tradicionales, eh, lo que ha sido muy positivo para algunas familias. Sin embargo, hay otra, eh, otra realidad en donde el tema del confinamiento y la pandemia les ha golpeado muy fuerte por un problema de acceso y disponibilidad a alimentos que para nosotros son básicos. Y esto se debe a eh, el desempleo, a, a los desiertos alimentarios, donde eh, hay algunas limitaciones para adquirir alimentos y esto ha repercutido muy fuertemente en los hábitos alimentarios de algunas familias que no son un número menor en nuestro país. Yo creo que esas dos realidades hacen que el problema sea aún más complejo entonces, eh, porque tenemos eh, dos cosas que abordar pero si hay una cosa en común que tienen ambas es que efectivamente el exceso de peso que tiene la población chilena es enorme y desde las edades más tempranas por lo tanto las recomendaciones nutricionales tienen que estar asociado más bien a cómo yo mantengo un peso corporal o no me hago más daño en la salud eh, según el perfil eh, de familia a la que yo pertenezco. Sinceramente, eh, ahora creo que hablar de eh, disponibilidad de alimentos o cómo seguir una alimentación saludable es muy difícil para algunas familias. Eh, sin embargo, hay pequeñas cositas que uno debiera considerar. Eh, y dentro, dentro de estas pequeñas cosas que uno debe considerar es, es, son tips que, que a uno se le olvidan cuando está todo el día en casa. Y eso tiene que ver con eh, mantener tus horarios de alimentación, eh, mantener tu rutina habitual dentro del hogar es compleja, pero sí hay que hacer el intento. Ahora bien, eh, respetando el desayuno... Eh, respetando tu hora de almuerzo, no, no hacer estas alteraciones de, del orden y de los horarios de la alimentación, yo creo que eso te favorece mucho. Lo otro que también yo creo que hay que considerar es evitar el picoteo entre comidas. Eh, uno siempre trata de abrir el refrigerador y ve y siempre va a encontrar lo mismo, no, no va a encontrar otra cosa que no sea lo que vio la primera vez, pero es un hábito arraigado en muchos de nosotros y me incluyo que abrimos el refrigerador y volvemos a cerrar, y eso te lleva a una ingesta calórica de alimentos no menor, porque tú crees que estás comiendo poquitito, pero cuando tú lo, lo extrapolas a varias veces en el día, es una ingesta calórica no menor. Lo otro que también tenemos que considerar es que todas aquellas familias que tienen niños y niñas, eh, una manera de mantenerlos quietos es frente a la tele y comiendo cosas que a ellos les agradan. Y ahí tienes otro punto en donde la ingesta de alimentos con altos contenidos de grasa, azúcar, sal y calorías eh, no es menor. Entonces, ojo con el tema de esta, de este tranquilizante eh, que viene desde estos alimentos eh, con la presencia de sellos, que son alimentos ultra procesados y con, en pequeñas eh, cantidades tienen grandes eh, cantidades o un número menor, no menor, eh, de calorías. Por lo tanto, ahí yo lo pondría, no todos los días, sino más bien en ocasiones especiales y en cantidades que uno pudiese controlar. Lo otro que también, que a lo mejor suena súper doméstico, pero es que hay que cuidar la economía familiar. Yo creo que ahí es donde podemos adquirir alimentos, pero priorizando aquellos que realmente sean eh, protectores, o sean, eh, tengan una función eh, protectora para nuestra salud y para nuestro desarrollo y crecimiento en el caso de los niños. Entonces, eh, entre una bebida, o una gaseosa, y a lo mejor comprar un poquito más de fruta, yo haría esta compra más conscientemente. Entonces, eh, ahí yo trataría como de, de, de hacer esta compra inteligente de qué es lo que realmente se requiere. Yo sé que a veces está un poquito escaso el dinero, la liquidez es lo que nos está faltando y, y faltan muchas familias, pero en el momento que usted tenga la liquidez, trate de comprar alimentos que realmente eh, tengan unas eh, propiedades nutricionales y naturales y frescos. Eh, ahora, ¿cómo los cocina cómo los prepara? Son, eh, hay mucha información de cómo lo podemos hacer. Pero yo creo que es el tiempo de, de ser conscientes en eso. Estimada Nelly, es cierto lo que tú uh -huh. lo que tú nos señalas, ¿no? De algunas de algunas consideraciones que uno tiene que tener y hacer conciencia en el en el momento en que vivimos, porque habitualmente en nuestra cotidianeidad no pandémica, por así llamarla. Eh, claro, abrimos el refrigerador a cada rato ¿no? y a cada momento, y yo también me asocio a tu culpa. Sí, es una culpa mancomunada, es como la culpa claro. eh, inconsciente o consciente, no lo sé, pero, sí. pero pues, son momentos en que uno debiera reaccionar. Ahora hemos conversado también con, con otra especialista que... Te, que que no sé si tú estás de acuerdo ahí como para una segunda opinión, esto de, eh, ya, tú puedes no querer comer como comías normalmente, porque como estás todo el día en tu casa, eh, esto de el almuerzo, el desayuno, el almuerzo, la once y una cena, y francamente te da lata, ¿verdad? porque uh -huh. lo que lo, ¿qué haces entre comida y comida, no sé reorganizas de una de un otro modo la dinámica eh, que podría significar que no te dan ganas de comer tanto, tampoco, porque uh -huh. la, el, el gasto energético además es mucho menos, ¿verdad? Más allá es que de que sigamos, es no es sigamos es tratando, es. tratando de hacer ejercicio. Entonces es factible también que uno renueve un poco eso y por ejemplo eh, coma eh, con menos distancia de tiempo, pero menos cantidades... ¿Es posible creo que, que eso también creo que, funcione? Mira, yo creo que también puede ser una de las alternativas, pero considerando que algunas familias tienen niños y que vienen con una estructura, yo creo que esa estructura sí se ah. debe respetar. ¿Sabes por qué? Porque eh, generalmente cuando tú comes, a ver, por ejemplo, eh, en un adulto mayor que no siente hambre, que come pequeñas cantidades eh, el fraccionamiento de sus comidas es lo ideal, pero en un niño que tú lo incitas o, o que quiere comer eh, cada cierto tiempo, cada dos horas, hora y media, en pequeñas cantidades no tiene la dimensión de que eso es por este tiempo, sino que tú estás en un proceso de crear hábitos. Y esos hábitos vienen desde la familia, por lo tanto, yo creo que ahí tiene que ser un poquito consciente de quiénes son los integrantes de tu familia, de tu familia, perdón, para poder... ...cambiar esta estructura... ...pero eh, si hablamos de lo ideal... ...lo ideal es tener tus cuatro comidas... ...o desayuno, almuerzo once... Eh, ...y unas colaciones y no cenas... ...porque la cena como que se ha ido perdiendo... ...este hábito de cena en la casa... ...es sí. eh, básicamente tener tu colación nocturna... ...que puede ser una fruta... ...un producto lácteo... ...un trocito de queso fresco... Eh, ...algo más livianito... Una tortilla, de o ...una tortilla, una ensalada... ...y a media mañana... Una, un, una colación de no maya, que no, ojalá que sean frutos secos, eh, un producto lácteo, eh, pero no más que eso, porque hay que tener cuidado con el tema cuando uno no tiene el control tampoco de las cantidades, eh, porque tú puedes comer varias veces en el día, pero si tú no tienes una dimensión de cuánto es la cantidad que uno debiese consumir, eh, eso puede repercutir obviamente en tu ingesta total de calorías en el día. Y lo otro es que está súper claro de que el, estar, el hecho de estar en confinamiento disminuye eh, tu gasto energético, por lo tanto también ahí es donde hay que poner un poco más de cuidado en lo que estoy comiendo. Entonces yo a lo que incito es ser un poquito más consciente de lo que estamos comiendo. Yo sé que eh, hay rituales en relación a la comida y eso tiene que ver con el compartir, el momento de relajo, cuando uno está todo el día en el computador, que es súper agotador, eh, cuando los niños... Eh, eh, están más relajados y uno le dice, bueno, podemos comer a lo mejor papas fritas y vamos a comer vamos a comer pizza, pero cuando eso se hace un hábito frecuente yo creo que eso podría traer alguna implicancia no menor en la salud pero cuando tú lo ocupas como eh, ocasiones especiales obviamente yo creo que hay que respetar los rituales y no podemos ser tan ciegos de que no comemos esas cosas y el tema es no abusar de estos alimentos que, que, que son básicamente comida rápida y que sí son producen cierta adicción a, a todo y a todas. Entonces, eh, Nelly, ahí hay una perspectiva interesante. Hay grupos en los que tenemos que tener atención y algunos cuidados especiales en lo que respecta a la alimentación. Tú mencionaste dos, que son los niños y las personas mayores. Sobre ellos específicamente, ¿qué cuidados y qué otro grupo habría que estar uh -huh. atento en, el en en este proceso de alimentación de quienes estamos conviviendo en una cuarentena? y uh -huh. Yo partiría de que todos tenemos necesidades especiales y todos debemos cuidarnos, pero hay grupos que hay que poner mayor atención y esos grupos uh -huh. son los niños son las mujeres embarazadas, las mujeres que están en, en, en lactancia, que están en etapa de lactancia materna y los adultos mayores. Y ahí hay alimentos que no debemos olvidar o que tenemos que priorizar. Y entre ellos están eh, alimentos que sean un buen aporte de proteínas y ahí tienes todos los productos lácteos, eh, los huevos, las legumbres mezcladas con cereales. Eh, tenemos también que considerar un buen aporte de vitaminas y minerales y eso te lo entregan las frutas y las verduras. Eh, lo otro que te tienes que considerar es que mucha gente que toma estas cápsulas eh, para de, de vitaminas y un montón de cosas. Pero yo ¿Sí? lo que le quiero decir es que efectivamente ahí tiene vitaminas, pero qué mejor que comerse la vitamina, la vitamina de la fuente la primaria, la que la primaria, que la primaria, que es el alimento. Entonces ahí tú tienes Entonces, la vitamina mezclada, la mezclada, mezclada con otros componentes con otros químicos componentes, que, tiene que tiene el alimento y que te produce una mayor una biodisponibilidad de, de aquellas proteínas, de aquellas o sea, vitaminas y, y, minerales. Vitaminas y minerales. Por, Por lo, lo tanto, lo no gaste en estas pastillas, como hace una <risa> fruta. <risa> Eh, otro de los alimentos yo creo que, bueno, están las, eh, las legumbres que ya las nombré, ahora hay un quiebre en el stock de legumbres, pero yo lo, lo insto a, a buscar, yo creo que esto también es una enseñanza que nosotros como país tenemos que considerar, que eh, es de empezar a, a ver qué estrategias podemos tener para generar eh, o potenciar nuestra producción local de alimentos ahí tenemos cómo se ha ido perdiendo las hectáreas que se siembran de lenteja o de otras legumbres en Chile que todos los años se van perdiendo y de un montón de variedades que había, no recuerdo si eran 100 a lo mejor me estoy equivocando en el número pero ahora solamente uh -huh. tienes dos y el resto vienen de otros países entonces yo creo que eso es muy muy importante que consideremos a nivel país, que como cuáles son las lecciones aprendidas de esto, es básicamente eh, empecemos a a, a potenciar nuestra cultura alimentaria, pero también mejorando la seguridad alimentaria a través de nuestra producción local y dándole identidad a nuestra cultura alimentaria propiamente tal, porque la hemos perdido. Así es, y en ese sentido... ¿Qué aprendizajes podríamos tener eh, o, o con, eh, tomar conciencia de ciertos aprendizajes que mantengamos posterior a la cuarentena desde el punto de vista de la alimentación? Tal vez en ser más cuidadosos en lo que compramos para alimentarnos, tal vez ser más cuidadosos en las porciones, como decíamos, en Chile tendemos... Uh, a servir platos sumamente recargados, Entende. ¿no? Claro, sí. eh, no llegamos al nivel del gourmet, de que es una no. minúscula cantidad de todo, <risa> pero nos cuesta nos cuesta mucho el, el punto medio, ¿no? Y tal vez Justamente. eso puede ser un aprendizaje que, que vayamos sacando algo que valga la pena de este proceso, ¿no? Por supuesto, mira, yo creo que lo primero es que a lo mejor un ejemplo... Eh, muy burdo, pero ¿con qué usted riega las plantas? ¿con jugos azucarados, con bebida o con agua, para que crezcan? yo creo uh -huh. que la respuesta está ahí hidrátese, hidrátese varias veces al día trate de tomar un litro y medio, dos de agua pura, la, el agua en Chile se puede tomar de la llave, es gratis eh, eh, hidrátese eso es súper importante segundo es que eh, trate de minimizar sus desechos de comida eh, que, que usted prepara por ejemplo busque ahora eh, hay gente que tiene acceso a las redes eh, y puede buscar cómo utilizar al máximo los alimentos y eso tiene que ver como cupo por ejemplo la, la, eh, las hojas de la beterraga usted las pueden ocupar para hacer ensalada entonces en vez de botar esas hojas ocúpela en una ensalada eh, Usted puede ocupar eh, eh, las hojas de la cebolla, usted las puede poner en los caldos, las hojas café, en vez de botarlas, y le va a entregar un sabor especial a las comidas. Entonces, allí así hay una infinidad eh, de, de ejemplos para minimizar desechos lo otro que yo creo que hay que considerar es que en pequeño espacio aprenda a cultivar sus propios alimentos a lo mejor es algo que suena un poco hipón, todo lo que quiera pero en el fondo en usted en su balcón, en su casa no hay nada más lindo que salir al patio y en Pequeños no, necesita una hectárea para plantar unas lechugas, eh, acelga, espinaca, eh, crecen muy rápido y este es un tiempo apropiado para este tipo de, de verdura, entonces usted saca las hojitas y la tiene ahí fresca y puede cultivar también en su propio espacio. Lo otro, yo creo que, que es recomendable, es que ponga atención a sus adultos mayores. Yo creo que si usted es un cuidador de un adulto mayor, vive con un adulto mayor, Póngalo un ratito al sol para que sintetice vitamina D, eh, antes de mediodía, unos 20 minutos, a través de la ventana. Eh, Preocúpese de que se hidrate porque generalmente no sienten sed, entonces trate de hidratarlo a través de sopas, eh, aguas de hierba, puede saborizar el agua con, con cascaritas de pepino, o sea, con rodejitas de pepino, eh, con algunas cascaritas de algunos cítricos, pero preocúpese, eh, preocúpese de que si come poco, de fraccionarle su comida, yo creo que en este en este momento, yo creo que los adultos mayores y, eh, eh, y tener una rutina alimentaria establecida en los niños, yo creo que es relevante. ...lo otro es... Lleve, ...lleve un catastro de los alimentos que tiene en su casa... ...porque hay que cuidar las lucas ahora... Eh, ...y eso quiere decir... ...es que si me queda arroz... Eh, ...no compro arroz... Eh, ...gasto ese presupuesto en otra cosa que tenga en la casa... ...entonces sea ordenado... Eh, ...y selle bien los alimentos... ...para que no se le echen a perder... ...y eh, no cocine... ...si no tiene espacio en su refrigerador... ...para, para guardar comida... Eh, por favor, cocine lo justo, no vote comida. Yo creo que son uno de los aprendizajes que uno debiera considerar en, en esta época y en meses que a lo mejor se vienen muy duros económicamente y que la economía familiar es relevante. Nelly, te voy a mencionar algunas, eh, algunos alimentos o algunas eh, bebidas que suelen ser eh, recomendadas como la gran panacea y la gran... Pero no son baratas, ¿no? Y la uh -huh. gran solución, pero no son baratas. Y tal vez lo estamos haciendo mal y en realidad procediendo con esto de otro modo, eh, podemos perfectamente llevar una alimentación sana y como tú dices muy uh -huh. bien, cuidando las lucas. Los jugos de frutas, por ejemplo. Los jugos, entiendo, los que se venden envasados, ¿no? Sí. ¿No? Los que tú haces en la casa. Ok, ok. Bueno, los jugos de fruta yo creo que tienen el nombre de fruta, porque de aquí a que tengan fruta, eh, es como el apellido del jugo, ¿sí? Así como jugo, fruta, sí. es el apellido, no es que tenga fruta. Eh, yeah. Tienen saborizantes, tienen edulcorantes, algunos tienen azúcar, y vuelvo a insistir, y vuelvo a la pregunta anterior, si usted necesita hidratarse, su cuerpo necesita agua, eh, necesita limpiarse, entonces usted lo está hidratando con agua, con un montón de preservantes, colorantes y edulcorantes y todo terminado en té, que al fin y al cabo lo que está haciendo es hidratarse en el fondo, pero está incorporando a su organismo una serie de otras sustancias eh, que eh, sumando y restando o sumado a los años eh, puede traer algunas consecuencias y lo otro es que la sed se quita con agua, entonces si usted tiene sed durante el día, es que durante el día no se ha hidratado bien, entonces no pierda plata en comprando estos jugos, eh, además que el dulzor, la ide lo ideal es que usted se acostumbre y se, y se reconcilie con el sabor natural de los alimentos, mm. y del agua propiamente tal, entonces si a usted no le gusta... Póngale una cáscara de algo, pero no compre agua envasada con saborizantes y colorantes. No vale la pena. Vale. El agua mineral versus el agua potable. El agua mineral, tú te, te, te acostumbras como al, eh, con gas eh, y viene con minerales, como bien lo dice, la, eh, lo dice su palabra pero yo creo que el agua potable, de verdad, en esta época de, de economía familiar, si a usted no le gusta el sabor del agua potable, trate de, de, de hervirla y de tomarla fría y eh, póngale una cascarita de naranja, no gaste plata en, en, en este tipo de, de bebida. A lo mejor en otra ocasión, en un cumpleaños, usted quiere tomar agüita mineral o en el verano... Cuando, cuando haya más liquidez, yo creo que se podría dar, pero ojalá que ya tenga tan inculcado este hábito que no lo haga. Claro, yo yo pensaba en el agua potable porque se ha hablado tanto de que el agua potable, particularmente en Santiago, reconozco que en otras partes de Chile no es así, pero en Santiago es un agua que tú te das cuenta cuando la hierves, cuando la utilizas para hacerte el café, en fin, que va quedando un sarro en el, en el hervidor, que a uno le preocupa Menor. si todo es sí. <risa> ¿No? ¿Eh? Pero ¿sabes qué? Que están estos filtros que, que tú puedes... Hay jarros que no son muy caros ah, y pues, que tú puedes comprar eh, y pones el agua ahí y tienen estos filtros especiales y, y cambia completamente el sabor del agua, entonces al final inviertes en un jarro con filtro. Y, y tienes agua con un sabor muy distinto y sin estos minerales pesados, que efectivamente en Santiago se siente al igual que el norte del país, donde la concentración de minerales, desconozco cuál será la concentración que tienen, pero se siente en el sabor, uh -huh. o tú vas al sur y el agua es más blanda claro. que uno le dice, y efectivamente Exacto. es así, pero yo te sugiero en comprar estos filtros, estos jarros con filtro y andas perfectamente bien. ¿Y qué pasa con estos alimentos que llevan el apellido de integral?, Respecto a los que no lo llevan, ¿no? El arroz, el sí. pan, el azúcar, los fideos también. Mira, eh, eh. fibra añadida que no son propias del alimento. Yo creo que cuando ya tú consumes, y, y tienen un valor, agre, un valor adicional, o sea, valen más caro, eh, porque tú los fortificaste con fibra. Ahora, si tú me preguntas cuál es la mejor fibra, yo te digo come legumbres, come fruta y come verduras, en ensalada, en distintas preparaciones. No tienes para qué uh -huh. gastar en estos alimentos eh, que valen un poquito más caro cuando sí. tienes esa misma fuente eh, en alimentos y fuente primaria dentro de los alimentos, en la materia alimentaria de otros alimentos. Ahora, ahora hay ahora, gente que, que... que los consume como una cosa de gourmet, o lo encuentra como choro, entretenido. Ahora, si usted sí. sigue con ese hábito, lo importante eh, es consumir un número no menor, una cantidad no menor de fibra. Si usted tiene ese hábito, ok, y tiene liquidez para hacerlo, hágalo, no hay ningún sí. problema. Pero nunca en desmedro de la fuente primaria de la fibra, que son las frutas, las sí. verduras y las legumbres. Perfecto. Eh, claro, porque uno decía el pan integral, algunos eh, la excusa es, co compro pan integral, me sale más caro, pero eh, como menos, porque si compro el pan normal, como más. O sea, me como tres claro. marraquetas, porque la marraqueta claro. es demasiado rica, caliente claro. y claro. con mantequilla. Lo compro porque más Claro, no me dan tantas ganas de comer claro. tanto pan, claro. Pero ahí viene el tema de la autoeficacia, que si yo soy capaz de generar algún cambio en mi vida y cuánto y si lo logro o no lo logro, pero yo creo que ahí tiene que ser de, de, del comer consciente cuando uno come inconscientemente, comes rápido, comes por ansiedad, por, comes por tantas situaciones que se dan eh, te das cuenta y cuando lo haces conscientemente te das cuenta del exceso que estás ingiriendo en alimentos yo creo que el alimentarse debe ser un ritual eh, eh, de, de, de compartir contigo en el caso que no estés con nadie es un tiempo para ti, es un tiempo para tu cuerpo es un tiempo para, para llenarte de energía, aunque suene súper holístico, pero de verdad eh, a veces no, no nos percatamos de lo que estamos haciendo ni de lo que estamos comiendo entonces es lo que ahí... tú decías, además, es lo que tú decías sobre aprovechemos este tiempo y quienes tienen espacio, quienes tienen posibilidades en su lugar, en el, en el departamento, la casa en la que viven, eh, pueden hacer un huerto y ahora sí Perfecto. que hay tiempo para eso, ¿no? Eh, para ocuparse de eh, hacer una plantación que no significa gran, gran gasto, ¿no? No, no no, no requiere un, un gran gasto, a lo mejor tienes que comprar tierra de hoja, eh, puedes hacer compost, o sea, minimiza los desechos, tú puedes hacer compost con las cáscaras de, de los alimentos que tú utilizas, eh, no tienes que ni comprar semillas, hay cosas que tú puedes hacerlo con los brotes y lo puedes hacer en tu casa, eh, sería súper difícil explicar aquí, pero busca en YouTube, hay un montón de técnicas de cómo tú puedes a través de, de los alimentos generar eh, semilla o bien generar brotes para poder después plantar. Eh, Nelly, y, un, estábamos hablando de ingestas habituales, ¿no? Una uh -huh. que se ha. que seguramente se ha potenciado, no tengo datos verídicos todavía, pero seguramente se ha potenciado es la ingesta de alcohol. ¿no? Sí. Y la ingesta sí. de alcohol muy probablemente es natural que se, que se dé. ¿Qué precauciones uno debería tener, además de las que debe tener normalmente, no? En, en el caso de esta condición en la que nos encontramos, ¿uno debiera tener alguna otra consideración al eh, ingerir alcohol? Yo creo que la primera consideración es que si tengo a alguien con algún tipo de adicción dentro del hogar, no debiera tener alcohol eh, a, disponible dentro de mi casa, es lo primero. Cualquier tipo de adicción, porque eh, en esta etapa de estrés, eh, en que estás en la casa, eh, uno le echa mano a cualquier cosa y sobre todo cuando tienes algo, alguien... Eh, ...con algún tipo de adicción... ...entonces yo creo que esa es la primera recomendación... ...la segunda uh -huh. es que tratar de evitar los destilados... ...o sea si yo quiero tomar alcohol... Eh, ...entre más gradación alcohólica tiene... ...mayor cantidad de calorías tiene... ...fíjate que... que tiene dos calorías menos que la grasa... ...el alcohol... Y, ...y se absorbe muy rápidamente... ...y son azúcares... ...que van inmediatamente al... A la, al, ...al torrente sanguíneo... ...entonces... Eh, yo creo que ahí eh, evitaría eh, no, no puedo decir no tome nunca porque ahora eh, todos nos tomamos un traguito, una copita de vino pero sí eh, tendría mucho cuidado con eh, consumir frecuentemente eh, alcoholes de una gradación alcohólica alta y segundo uh -huh. si voy a tomar alcohol que ojalá sea eh, moderadamente el vino que que, que tiene algunas propiedades y que tiene baja gración alcohólica, la sidra, y tratar de dejarlo para ocasiones especiales, porque en el fondo cuando tú empiezas a tomar alcohol y lo ves como un relajo, eh, tienes ahí también uh -huh. un, un problema eh, implícito que se te puede generar después en que vas a querer siempre tomar algún, algún tipo de alcohol eh, en la noche eh, y eso genera también algún tipo de adicción. Yo creo que hay que tener mucho cuidado con con eh, los, las sustancias que generan algún tipo de adicción y más aún con las prevalencias de alcoholismo que tenemos en el país. Yo creo que eh, si me preguntas, eh, lo ideal es no tener alcohol en tu casa porque puede ser un peligro implícito a cualquiera de tus integrantes, sobre todo en esta época de estrés, pero si tú tienes el hábito de consumir el fin de semana, tus copas de vino, algo con alta gradación alcohólica, que no caigas en el exceso. Perfecto. Entonces tendríamos que decir algo así como menos whisky más vino, ¿no? Eh, yo diría, claro, para los que a los que se pueden controlar, pero yo creo que en esta época claro. de confinamiento puede recomendar qué es lo que debieran tomar, yo creo que no. Yo creo que hay que tener mucho cuidado porque se en esta el estrés y muchas de las familias están en una, es, es una alteración de la dinámica de tu vida por completo, en 180 grados, entonces yo creo que eh, más que recomendar, yo diría, ¿sabes qué? Eh, evita, evita porque eso te puede generar un problema no menor. Claro, pues debería ser también una de las conciencias ah, culturales sí a las que tenemos que habituarnos en este momento, crítico y después podemos así volver es. claro a esta claro. a estos hábitos en la medida en que ellos claro. sean efectivamente hábitos y no vicios claro no así es no adicciones como dices uh -huh. Uh -huh. Eh, además habría que sugerir eh, incluso o poder ver la alternativa de cómo hay cervezas sin alcohol no también pero sabes lo que ¿sabes? pasa es un poco lo que pasa es que qué buena pregunta porque es un poquito lo que pasa cuando tú compras eh, eh, o endulzas con algún endulzante, edulcorante, tu té o tu café, que al final eh, tú nunca bajas el nivel de dulzor, tu umbral de dulzor sigue siendo alto, entonces independiente que tú cambiaste el azúcar por algún edulcorante eh, que no te aporta calorías, pero tu umbral de dulzor sigue siendo el mismo, entonces, si uh -huh. tienes eh, cerveza sin alcohol, el sabor es el mismo. Entonces, pues uh -huh. cuando tengas posibilidad, obviamente no estás consumiendo alcohol, pero el, el sabor de la cebada está ahí. Entonces, uh -huh. te va a tomar tres y después va a querer a volver a la, que, no, a la que tiene alcohol y te va a seguir tomando tres. Claro, el, el claro. recurso ahí, el recurso ahí es de marketing, de, de venta, ¿no? Porque las personas que no pueden por alguna razón beber alcohol, bueno, tienen esta alternativa. Yo debo claro. confesar con toda la culpa del planeta que eso me pasa con el chocolate, compro chocolate sin azúcar porque me gusta mucho el chocolate, pero claro, ¿qué pasa lo que dices claro, tú, claro, nunca me va a dejar de gustar el chocolate y el claro, dulzor, porque sin claro. azúcar es igual, ¿no? Por supuesto, ¿no? si el tema tiene que ver con no abusar de lo que nos encanta, y sí. cuando abusamos de lo que nos encanta, entramos en un conflicto eh, de por qué lo hice, y de culpa, entramos en un conflicto de que ya la ropa no nos queda bien, entramos en un por qué lo hice, no debería haber comido, y al otro día como más. Entonces es como que te autodañas <risa> inconscientemente, pero cuando haces conciencia te sigues dañando más. <risa> entonces claro, porque, yo sí, creo que... El, el, tiempo, el tiempo que pasamos ahora solo sin tener actividades prefijadas, sí, salvo los que están haciendo sí. teletrabajo, eh, te da para mucho eso, ¿no? Para pero darle supuesto, vuelta a lo bueno y a lo malo, ¿no? Por supuesto, entonces ahí eh, yo creo que, mira, yo creo que todo en exceso es malo. Entonces, no, aquí no estamos diciendo, no coma nunca chocolate, no coma nunca una galleta, no, o sea, coma, pero disfrútela. Ahora, si usted se va a comer un paquete de galleta que es para tres personas y se lo come usted solo, realmente ahí ent entramos entram en algún problemita. ¿Tú dirías que la educación alimentaria en Chile es apropiada, es adecuada? Por de pronto, ¿estábamos preparados para estos cambios que hemos conversado y que significa la, la pandemia y la alimentación durante uh -huh. eh, cuarentenas muy largas? Eh, ¿Qué tendríamos que mejorar? Yo decía al principio que es alarmante la, las, eh, los porcentajes que sabemos de obesidad de infantil, ¿no? En, en Chile, si mal no recuerdo, los últimos datos nos ponen en un nivel top de... Sí, la obesidad claro. infantil. Sí, claro. Y entonces, ¿qué, ¿qué hacemos? ¿Cómo educamos para que eh, esto mejore? No solo para estos uh -huh. procesos pandémicos o de cuarentena, sino para hacer de la alimentación un efectivo proceso de cuidar la vida, que se supone que para eso es. ¿no? Sí. sí, mira, qué buena, qué buena pregunta. La obesidad es un problema multifactorial. No, no tenemos una solución eh, que involucre solo a una variable. Eh, pero sí eh, tenemos varias estrategias, pero hay unas más débiles que otras. Si tú me preguntas, yo creo que tratar la obesidad en un niño de 6 a 10 años, ya actuamos tarde. Yo creo que nuestras políticas debieran abordar a las mujeres en edad fértil que en atención primaria, por ejemplo, van solo por morbilidad o, eh, por, o a la matrona, pero no tenemos un programa en donde las mujeres en edad fértil sean monitoreadas en sus hábitos de alimentación o actividad física, generalmente lo hacen a través de otros programas, que es el día sana, pero tienes que tener algún factor de riesgo, o sea, ya estás con alguna cosa. Eh, la matrona también, que muchas veces es la que hace algún tipo de educación, pero no es un programa propiamente tal para este rango de edad. Entonces, si tú te embarazas con un buen peso, subes de peso lo normal durante tu embarazo, y tienes un niño y, y tú aprendiste, y crías a tu hijo con buenos hábitos alimentarios y no le das la Coca-Cola en la mamadera mientras está esperando su control de niño sano, no le compras el paquete de galleta en el kiosco del consultorio, obviamente eso ayuda mucho a tratar el problema desde antes, que son, eh, a lo mejor, el entorno también te afecta mucho. Estamos insertos en un montón de publicidad. Por lo tanto, los niños no entienden lo que es bueno y malo. Entonces, nos dejamos llevar también por la publicidad. Ahora, si tú me preguntas si la educación... ya sí puedo seguir con un montón de otros factores, pero yo sí. creo que lo primero es que estamos con... Eh, las mujeres en edad fértil es un grupo que debemos eh, trabajar más minuciosamente en relación a los estilos de vida eh, saludables o la prevención sí. de obesidad. Sí. Primera cosa, en los niños... Eh, están en un colegio y, y salió la ley 20.606 que prohíbe la oferta de alimentos altos nutrientes críticos en los colegios y eh, tienes también todos los vendedores ambulantes que se ponen al, eh, afuera del colegio. Entonces el niño, por más que tú hagas una ley, eh, si no tienes el hábito desde casa, porque lo que nosotros hemos visto en los estudios es que los niños de su casa ahora llevan la bebida, el jugo y las galletas y las papas fritas. Entonces... Entonces, eh, y que los kioscos, el nivel de cumplimiento que tienen, eh, si bien en el ministerio ya dieron unas cifras que se cumplía muy bien la ley, no recuerdo la cifra, pero nosotros en otro estudio nos da que no se cumple la ley dentro de los kioscos escolares, por lo tanto siguen vendiendo estos alimentos. Entonces tú tienes un entorno, un ambiente adverso a lo que estás haciendo. Y a eso súmale que la educación alimentaria en nuestro país no es obligatoria, generalmente se trata en los subsectores de, o sea, en, en, en la hora de libre disposición que tienen algunos colegios, y eh, generalmente se trata ahora en el ramo de, eh, de se llama actividad física y salud, no, no recuerdo bien el nombre, pero en las clases de educación física, cuando tú debieras, primar dentro de la obra de educación física el movimiento de los niños y no tenerlos sentados escuchando eh, sobre temas de alimentación y nutrición entonces yo creo que ahí hay una variable que sí debiéramos considerar y lo otro es que debiéramos eh, innovar en, esta, en en escenarios pedagógicos donde pudiese el niño observar el ciclo de alimentación en su totalidad o sea, qué pasa abajo del plato y qué pasa de lo que te estás comiendo y darle un valor a los alimentos naturales y frescos, o sea, un tomate, mira, todo lo que se demoró en formarse, y, y ahora tú te lo puedes comer, mira, fue tres meses el que se demoró en crecer, y tú lo viste cómo creció, yo creo que esa conexión eh, y de, eh, nos falta, y así uno puede ir sumando variables, pero en el fondo, eh, lo otro también que tiene el programa alimentación escolar, es que ha hecho esfuerzos enormes, pero yo creo que aún estamos al debe, o sea, el valor de la ración sigue siendo un valor bajo para mejorar eh, la introducción de alimentos más frescos y naturales y, y disminuir los procesados. Eh, también tienes eh, a la gran discusión si los alimentos saludables son más caros y ahí tienes otra variable y va a depender de cómo tú utilices los alimentos que compras. Y así podemos ir sumando y sumando un montón de variables, pero yo creo que lo que más potente es es el efecto de la madre en las edades más tempranas del niño, y lo otro es el entorno en donde el niño se desenvuelve. Entonces si tienes eh, los colegios con una... optimizar la política pública dentro de los colegios y no hacer dos o tres programas de distintas partes que hacen lo mismo, eh, yo creo que eso te ayudaría un montón. Entonces, por un lado, el, el, el gobierno a lo mejor puede normar, pero el rol de la familia y del entorno cercano es fundamental. Es muy relevante también una forma de ocupar este tiempo, no que las familias pudieran generar cambios, hábitos distintos, que después mantengan cuando los, las niñas y los sí. niños vuelvan, a clases, suponemos que algún día van a volver a clases, a clases presenciales sí. entonces cuando eso ocurra, podrían llevar otro hábito alimenticio forjado en sí. este compartir, en este convivir, y seguramente hay espacios donde pueden aprender por ahora Mira, ahora tú me estás dando una muy buena idea de, por ejemplo, realizar un curso de alimentación saludable a través de nuestra uh -huh. Universidad Abierta Digital, que ahora que las familias están en casa y que pueden recibirlo claro, claro. con, con recomendaciones prácticas. Si lo, si lo concretamos, te vamos a pedir ayuda, Nelly. No, Muchas gracias, <ríe> yo feliz. <ríe> y finalmente, ¿qué sugerirías tú eh, en lo que respecta a... Eh, criterios de organización doméstica, si tú lo quieres llamar, en términos uh -huh. de comprar alimentos, guardar alimentos, cómo cuidar los alimentos para que duren más, por ejemplo, la, los perecibles, ¿no? Fundamentalmente, uh -huh. ¿no? la fruta... Eh, las verduras, de qué manera esos alimentos pueden estar mejor cuidados y pueden durar más sin entrar en descomposición, por cierto, ¿no? Claro, yo creo que todo lo que tenga que ver con alimentos perecibles requiere eh, mantener eh, en equipos de frío eh, a 5 grados Celsius, yo creo que eso es lo relevante. Sí. Ahora, eh, cuando tú, y eso queda para cuando tú los compras, que no sean estos alimentos que tú, que los venden en las feria, sin un que no están refrigerados, ojo con eso porque eso implica que el alimento perdió la cadena de frío, así que todas sus propiedades nutricionales pueden estar alteradas, ya, así que ojo, y pueden cre crecer algunos eh, patógenos no menores dentro de un alimento que eh, debe ser almacenado en cadena de frío eh, lo otro es que usted puede a lo mejor lavar sus ensaladas y sanitizarlas bien y después guardarla en una bolsita plástica y ahí dura mucho la seca bien y después la guarda en una bolsita cerrada con un nudito y ahí te dura muchos días y fresca no queda como muerta sí, queda, queda fresca así que ese es un dato eh, es un tips eh, que, que a lo mejor les puede servir lo otro es que si usted va a hacer frutita picada eh, le puede agregar algún cítrico para que no se oxida o no se ponga café, porque a los niños generalmente no les gustan las frutas que cambian de color. Entonces usted las puede poner con un juguito de naranja, unas gotitas de limón, y va a mantener el color o las propiedades, y ahí el niño feliz o cualquier persona de la casa, yo creo que a nadie le gusta comerse una fruta de color café o que haya cambiado su, eh, su textura o su color. Y eh, yo creo que eso es lo más relevante y que obviamente si usted tiene alimentos que, que, y tiene espacio en su congeladora, puede congelar fruta lavada y picada para hacer jugo, eh, puede congelar eh, la carne picada, por ejemplo, una de las cosas que puede hacer, es, y si tiene acceso a comprar carne, filetee la carne, envuelva los, los, los beef o los trocitos en una luz plas y los congela separadito y, y usted después los saca y no tiene que descongelar toda la carne para hacer dos trocitos que necesita. Entonces, guardar la carne en porciones que usted va a consumir y eso queda para las verduras que usted congela. Por ejemplo, los pimientos morrones los puede picar y también los puede congelar en bolsitas y después va sacando de a poquitito. Yo creo que eso es fundamental siempre y cuando tenga espacio dentro de su refrigerador y congelador para hacerlo ahora si no tiene y tiene acceso a comprar estos alimentos eh, eh, compre para la semana y no compre para dos semanas porque si no se, se le van a echar a perder y se van a pudrir y ahí ya entramos en una pérdida de dinero en una pérdida de alimentos y yo creo que es lo que tenemos que tratar de evitar en el día de hoy muy importantes, Nelly, porque ambas confluyen a alimentarse bien, pero también a ahorrar, ¿no? No, no, sí, no están los tiempos sí. para desperdiciar el, los, los ingresos arana, que cada arana. uno tiene, y eso entonces tam, no, no haría recomendable si no tienes cómo almacenar los que uh -huh. te compres comida para un mes. No, a, a, Así a, es. Para un mes, ¿verdad? Nelly, yo te quiero agradecer muchísimo en nombre de la Universidad Abierta de Recoleta esta conversación que sin duda ha sido interesante orientadora para nuestras y nuestros participantes y nos dejan hartas tareas que estos tiempos de cuarentena perfectamente podrían ser asumidas como una como un espacio de tiempo fructífero para cambiar algunos hábitos ¿Y quién sí. te dice? Mejorar nuestra, nuestros hábitos alimenticios. Muchas gracias por tu colaboración, por tu, tu ánimo para compartir este saber y ojalá nos encontremos muy pronto, que estés muy bien. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación, lo pasé increíble, <ríe> fue muy agradable, así que eh, solo desearles lo mejor a ustedes y a todas aquellas personas que... Eh, que, que miran este video lo único que les puedo decir es que, es que la salud depende de cada uno de nosotros y en tiempos de crisis eh, yo creo que es, es momento de reflexionar sobre cuál es nuestra responsabilidad hacia nosotros mismos y eso tiene que ver con el autocuidado, entonces a lo mejor es una buena oportunidad para comenzar el autocuidado desde casa. Perfecto, muchas gracias nuevamente. Muchas gracias Anel. a ti. Y a ustedes, estimadas y estimados participantes, como siempre les agradezco la atención. Aquí profundizamos algunos de los ámbitos que ya hemos tratado en otros, en otros momentos de esta quinta semana, que es una semana fundamentalmente centrada en entregarles a ustedes recomendaciones, consejos para que si tenemos que vivir esta pandemia, si tenemos que vivir esta cuarentena, porque tenemos que cuidarnos la salud, bueno, hagamos un enfoque integral, preocupémonos eventualmente de mejorar también nuestros hábitos alimenticios que son tan relevantes para todo lo que queramos planificar en nuestra vida. Así es que les agradezco la atención, los invito a probablemente repetir con detenimiento lo que eh, Nelly nos ha comentado. Y le agradecemos nuevamente, por supuesto, haber estado en este curso de la Universidad Abierta de Recoleta. Gracias a ustedes por su atención. Esta es la última semana en que desarrollamos contenidos en el curso y estamos haciendo, por lo tanto, los últimos eh, componentes audiovisuales que espero hayan sido eh, efectivamente útiles para avanzar en la construcción del aprendizaje durante las semanas que ha durado el curso. Queda una sexta. Cuidado, no es esta la última del curso, sino la última en que abordamos contenidos. Queda una sexta semana en la que desarrollamos los aspectos de cierre, vale es decir, una encuesta de salida, la versión final del trabajo y otros aspectos que nos permiten sistematizar y cerrar entonces los aprendizajes que propusimos para este curso. Que estén muy bien, muchas gracias. mm <laughs>